La policía de DICRIN realizó un allanamiento en la urbanización Quinta Los Maestros, buscando a unos supuestos antisociales que han cometido varios hechos delictivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estamos en varios casos, estamos investigando varios hechos delitos, delictivos, delitos, y están siendo buscados activamente por nosotros. Por eso estamos buscando, porque tenemos varias informaciones, varias órdenes de retro que país. Estamos realizando un allanamiento buscando a una persona, pero no hemos encontrado a esa persona. ¿Pero quién es esa persona realmente? Hasta ahora mantenemos la investigación bajo discreción. Para NTN, su noticiero regional: Robinson Blanco.